chicos ¿qué tal estáis bien? hoy nos vais a acompañar en un viaje nuevo en este caso hemos venido a levi en Kittila y a ver os voy a explicar un poco qué es esta región de levi levi es un monte en Kittila, una ciudad de la Puey al pie de una montaña hay un pueblo muy turístico que también se llama Levi Como curiosidad, Levi tiene una de las estaciones de esquí más grandes de toda Finlandia Parada para echar gasolina y estirar las piernas Uy, se ven muchísimas estrellas. ¿eh? Eh, acabamos de, a, de llegar al hotel. En el viaje desde Rovaniemi, que es donde nosotros vivimos, ha sido de unas dos o tres horas, porque también hemos hecho varias paradas. Todo el vapor que se que saco. A ver. Y nada más llegar, ay, se ven las auroras boreales. Ay, qué bonitas. Ay, qué bonitas. Voy a echar una foto y ahora os lo pongo que nada más llegan se veían y eran súper preciosas vaya. así que ahora vamos a dar un paseo para verlas y estirar las piernas después del viaje bueno voy a decir un poco por qué hemos venido aquí de viaje y eso y a ver eh, nosotros desde hace tiempo pues ya queríamos esquiar hacer esquí de que bajar la montaña así rápido porque por ahora solo habíamos hecho esquí de fondo así cerca de nuestra casa pero queríamos hacer eso Y bueno, en la montaña que está ahí en Rovaniemi Pues es bajita, es la de Ounasvara Igual que cuando estuvimos en Inari Yarbi, En el lago Inari Que está mucho más al norte Ahora mismo estamos a unos 140 kilómetros de Rovaniemi creo Pues quiero grabar así como una pequeña serie Este es el vídeo como de todo junto, ¿vale? Van a ser creo que tres vídeos o cuatro, no sé Depende de cómo vaya la situación Uno este, que es así como que enseño cómo es Levi y todo esta, toda esta cosa de que es Levi, sobre la cultura de aquí y qué cosas se pueden hacer así de, como turista. El segundo es cuando vamos a esquiar y el tercero... Mmm, y de cómo es el hotel en donde nos estamos quedando. Es de la empresa Lapland Hotel. Ya habíamos estado en hoteles de esta marca antes. Por ejemplo, en otoño, cuando estuvimos en el Sky Owners Vara. ¿Os acordáis que grabé un vídeo? Pues bueno, también quiero grabar un vídeo así de este. Y hacer como una serie de vídeos de hoteles de Lapland Hotels. O de cualquier otra empresa de hoteles. Y bueno, el trayecto desde Robaniemi. Nosotros tardamos unas tres horas por ahí cuando pero hemos parado muchísimas paradas vale hemos parado mucho hemos tardado eso tres horas después nada más llegan había unas auroras así se veían súper bonitas en el hotel entonces dejamos aquí las cosas la habitación nuestra es muy pequeña vale mirar o sea, esa es la habitación donde vamos a dormir nosotros pero tiene planta de abajo también vale tiene planta de abajo y esta es la planta de arriba es muy pequeña tiene apenas unos 20 metros cuadrados entonces nada más llegar aquí soltamos las cosas lo ordenamos todo y nos fuimos a ver las auroras boreales y se ve se veía muy muy bien y ya habréis visto el vídeo la verdad es que eran muy bonitas muy bonitas y ahora lo que vamos a hacer es relajarnos en la sauna, que la habitación tiene sauna abajo, justo abajo nuestra ahora mismo. Y ir a dormir porque mañana temprano vamos a ir al buffet del desayuno y a esquiar. Así que yo creo que ya voy a cerrar por aquí el día de hoy, porque mañana se viene un día muy interesante. Entonces mañana lo que queremos hacer es ir a esquiar por la mañana. Bueno, antes de ir al buffet, esquiar, comer en un restaurante asiático que hay aquí, ir a ver la ciudad de Levi, bueno, el pueblo, un pueblo pequeño, muy, mucho más pequeño que roba Robanime, pero es muy turístico. Y después volver a cenar a algún sitio, no sé. Aquí en la habitación, por ejemplo. Y bueno, esto por hoy. recepción mirad que bonita esta zona del hotel hace vientecito hoy ha, ha subido la temperatura y se ha puesto un poco nubladito preparando para irnos a esquiar a la montaña esa que se ve por ahí atrás a esa montaña vamos a esquiar a ver, vamos andando porque está el hotel este aquí al lado entonces pues vamos por aquí andando, que no se tarda nada hace fresquito hoy hace bien esta placita aquí en el centro de Levin, y por ahí se ve la montaña es súper bonita hay restaurantes, tiendecitas por esta calle y ahora vamos a entrar a Estadio a comprar así cosas para, de, para cubrirse la cara y no tener frío. Me he comprado esta cosa que es para cubrirse, así que te cubra todo y me pongo el gorro encima para no estar <risa> <risa> a hacer este la otra. Y algo así me quedaría. Ni tan mal. Ay, que bonitos los cojines que venden por aquí. Sí, está muy calentito. Sí. se alquilan todos los esquís, zapatos de esquís, casco, eh, tablas de snow... Sí. hemos venido a un sitio a descansar un poco. Ahora vamos a ir a comer. La experiencia ha sido muy chula y ahora vamos a comer algún asiático que hay aquí. Esta plaza que me encanta Y después quiero ir Vamos a ir a un... ¿Esto cómo se llama? Un... Eh... A un spa queremos ir después Hemos venido al restaurante Un luporo ¿Qué más no es? ¿Qué es? Que no, que ahí ponía en algún sitio Poro. No, no mira, Poro. Por porque es del mismo grupo que Ah, <risas> vale Vale, se llama así vale, El restaurante, y está en la placita Esta, tiene vistas a la montaña Por ahí atrás y mira Que de... sí se ve En total, lo de esquiar de... Eh, Nos hemos gastado 32 euros Por persona, porque... No hemos tenido que pagar lo de Telesillas porque hemos ido a sitios Que eran gratis, lo de los niños era gratis Y los esquís eran Hemos alquilado casco Esquís y botas Por 32 euros por persona 3 horas, así que no está nada mal Bueno, nos han traído la comida Las porciones son un pelín pequeñas Pero, pero da igual A mí me falta el arroz o sea, Barbacoa coreana Patatas fritas mayonesa cambas y cambas, ¿no? sí, sí. falta el pollo al curry y ah. sushi y un curry oh, okay. y arroz Quitos. que si se acaba pues podemos pedir más mm. y el sushi bueno nos han traído unos postres cheesecake de mango y helado de coco con sorbete de, piña. Sí, sorbete de piña hemos salido del restaurante y es un poco caro, ¿vale? No es barato La verdad es que lo recomiendo si tenéis un presupuesto alto para venir aquí a Levi La comida estaba rica, pero había porciones muy pequeñas Hemos hecho una pequeña parada en la habitación para descansar un poco Y ahora vamos a un balneario que hay aquí en Levi, en el pueblo Así que vamos a ir a ver qué tal es tiene piscina, tiene... no sé qué tendrá, que tampoco lo he... lo he buscado en Google, mira, a ver qué tenía. Así que os lo voy a enseñar en este vídeo a ver cómo es. Este es el spa, Dai and Spa. Y por cierto, aquí hay un Burger King, y yo diría que es el Burger King más al norte que he visto nunca. <música> Va, ha estado muy guay tenía unas piscinitas así muy bonitas tenía un tobogán de agua tenía muchas cosas tenía tenía sauna también lo recomiendo mucho si venís aquí al levi y ahora vamos turca baño frío a 8 grados nos hemos bañado a 8 grados pero ponía que que estaban como máximo 20 o 40 segundos nosotros hemos estado 3 o 5 segundos y... Ah, eh, ahora vamos a desayunar. Quiero ir a... a grabaros cómo es este pueblo, ¿Cómo es? Porque es, muy bonito. Entonces quiero bueno, por el Buenos días. Ya vamos a desayunar hoy. Nuestro último desayuno aquí. Hemos hecho nuestro último desayuno aquí en el hotel la verdad, de 10 este hotel me encanta el, la comida de buena calidad y ahora voy a hacer lo que os prometí ayer por la noche voy a ir a enseñaros un poco cómo es el pueblo y todas estas cositas que es muy bonito el pueblo muy turístico, ¿vale? todo es muy turístico pero muy bonito bueno, pues venimos andando por esta calle que no sé cómo se llama pero bueno, nuestro hotel está por allá ahí atrás hay un monte y hay más apartamentos, casas de apartamentos, es muy bonito el pueblo. A mí me gusta mucho, me gustaría vivir aquí. El pueblo también tiene el spa que fuimos ayer, el Burger King. Que por cierto, lo he mirado y sí que es el Burger King más al norte que existe. Voy a pasear por esta misma calle que paseamos ayer. Por cierto, si venís en invierno en épocas de frío, tened cuidado con estas zonas que son de hielo. Dado que puede que caiga nieve del techo Y eso es peligroso porque la nieve pesa mucho Caminando hemos llegado a esta placita a la que estuvimos ayer Estuvimos comiendo en ese restaurante que se llama Asia ¿Está bien? Ya os hablé de eso ayer Y así es la calle, me gusta mucho la, la plaza Esto la verdad es que me recuerda mucho a Sierra Nevada Allá en Granada tiene el mismo estilo de edificios. Ah, y esta calle también me encanta. Sí. Hemos venido a un sitio que hay que pensar. Y hace bien así que no sé si estaré escuchando bien el audio. Pero bueno, que aquí es donde se pueden tirar con los trineos. Vale, creemos que se puede. Hace un viento enorme. Mira cómo se mueven las nubes. Y estamos buscando una casita que sale en una película. Y vamos a ver. Ojo si queréis venir a la casita esta, no es fácil. ¿eh? Mira, pedazo de montaña que hay que escalar. Pero bueno, después. Aquí se cogerá a mucha velocidad porque tiene...